Es la suora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca. I'm <laughs> gonna Sí, sí, esta, sí. Eh, no puede ser. Bueno. ¿Qué dices esperamos un dos minutitos? ¿O están de acuerdo? ¡Sí! No sí. Ponle el micrófono al bebé, así escuchaba el micrófono. Esa niña si es masculino, tres nombres. Piero, Iñaki y Gianluca. Bendiciones bueno, a bebé. hacemos una cosa, porque me gusta ah. una cosa. Bueno, queremos hacer un regalo a ese bebé que están haciendo. Y, y... no saben, eso. Cómo se dice, sí que le hagan ah, que por se abran, por que hacen espacio, ya. que favor. espacio, que hagan espacio, por favor, y, por favor, sí si que se abran un poco, por favor, porque si no. Muy bien el despiento, enfermas a ti, el mundo cambió desde el momento en que te conocí.